Ya dijo que no el auto. Para Poste va ahora. Dijo. Dijo para Poste va. Día, tío, va ahí, Winnie, a buscar a Edu ahora. La eh, era. ¿Cómo el Vamos Eso <tose> <tose> <A probar>, ¿eh? <tose> Está Madonna comiendo. Está ah. Madonna comiendo también ahora. maduro. ¿Ah? Maduro. maduro. Uno queda allí uno. En el nivel de la uno de contra una compañía diría que yo le pido a la edad. Ni si chaval, porque no te pedí No de nadie. No No es necesitas. No te necesitas. No te necesitas. No te necesitas. No te No agua. No te necesitas. ¿Ahí No tiene, la guagua, ¿tiene <coughs> Yo necesito tapa, eso no necesito para nada. Va a salir. Va a salir. Yo necesito tapa Ah, bueno. Ah, bueno. Para yo que no podía. He ah, bueno. <coughs> me voy para mi razón y no me llame. Oh, y nada, y nada, y nada. Grupo de Nen. Nen, no, va a no, no, Tenía agua, de para de neni la neni de neni <coughs> de nene de neni de de de de de Mira, digo, la cual es una esponja que ¿Quién le puso? No la ha puesto, no le ha puesto. ¿No, no, de aquí, de este. Es de aquí, de aquí, de este. Pero mira, ahí está el un poco la tierra. Ah, pues, el otro poste es llegar a la ¿Te acuerdas que cuando llegó la luz?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 y te voy a decir algo ahora que Tito se fue para arriba. La Bien. próxima vez que papi te pide un favor y tú no vayas, papi, si se hubiese roto la pata, que le cayó la nevera encima encima, esa computadora estuviera en el Caribeño, no Y te lo voy a advertir. La próxima te embarato todo lo que tengas cuando papi te pida Dios esto tú me vas a dar aquí echando ruido. Bueno, bueno, Ya lo sabes. Estás abusando mucho, papi. Ya hace y todo el mundo te está echando el cachito de no te, te digo las cosas de frente. Sí, dale, no, la tiene una No, la paciente la a No, no, no, no, no, hay a pero, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, la no, ahora en casa ¿no? que hace papi en el piso. Si habla, está cruzando, No, hay una no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, bueno pues para tu no, sirve para, no, a de a, de a, monstruo. Monstruo. ¿Tú ¿Tú a no, no, no, no, sale <laughs> horas diarias. Hoy empezó la silla, ahí empezó la silla también. Y parado, a tiempo para, verdad, cinco horas a nueve, pero suelte. cinco horas a nueve. Yo muero. El muero de ahí. Te dan tres meses de prueba. tres meses, si me das bien, te quedan. Si faltaste o algo, si te damos, te votan. pues si no, te queda permanente. <coughs> de ya, ya un carrito, <coughs> Antes de que pierda la juventud. Tú tienes cuatro años ya, es que la policía limpio. Es la policía. El menú que tiene que lo ahí. Ya, el, el menú que tiene todo trabajar ahí. Bendito. Ya, sí. ustedes ¿sí sí. saben mandar chavo el sábado a mí ahora. Bien. Sí. El día que te pase algo a ti, yo lo diga que te iba a llamar a nadie. A nadie. ¿Te <tose> traes comer allá? Me no. Me <tose> Toma. ah, date que pintar ah, data esto y por qué caramba no mejor Porque no me hagan ayudar ya yo sé sea, las cosas como son y como van a pasar ¿quién ha venido aquí? ¿quién ha venido aquí que mamita enferma? ha venido a, a ayudar que me diga quién que me diga quién Ah, no, que no, es Cristiano, Cristiano, bien está. Cristiano, Cristina, Cristina, que no tiene más, no tiene palo. Viene que venga el mundo y que se traguen la línea. sabían que mami y papi estaban ahí llorando cuando yo estaba sola ahí con ellos ¿quién vino? nadie así que hay en desencarnar ajá no, no viven en el Ponce ni en Mayagüez si a ti te importa tu madre y tu padre pues de cada dos días tu llamas. ¿cuántas semanas pasa para que vengan y sepan yo de ti? Ah, ¿lo tienen que saber porque no pide la oración por ustedes? pues no, pues no Viene a venir a decir, Lidia, necesitas comerte. ¿Te quieres comer algo, Lidia? Andrés, quiere comerte algo? Juro, vienen a decir. No, olvídate, no, mami, que tú tienes que también hablar y papi también. No, tú te dejas y y papi también. tienes que ir a decir? ¿A la hora que.? Si Tata va a llamar a todo el mundo, cada vez que yo no estoy con todo el viviría Tata, con el teléfono pegado de ella, 24-7. Sí, porque la lista por allá tienen que aparentar, mierda. son buenos Ah, Tata, la que haces que pintarla, si no la pinto yo, Tito. ¿Quién cara la la a pintar? Pasa que se quieren pintar en un lado de una zona viendo cómo son de otra. ¿no? Si ¿Sí? ¿Sí? me pasa, mi man? Que yo llevo años aguantando. Y llega un día donde ya el borde de la copa, una gota, no la aguanta. No, cristianos es el problema. Que todo el mundo saca a los cristianos. Cuando terminan los derechos de una, empieza lo de los cristianos. Pero ya yo escuché. Ya lo escuché y yo sé lo que hay detrás. Ya lo escuché y sé lo que viene detrás. Me quiere quitar. Si no son responsables no son unos irresponsables. Ah, ¿dónde está este... Efraín y Iberián? que le tuvieron que estar por acá botando. ponerle una ama de llave a ti, no se con tanto, ¿verdad? Y yo no estoy pidiendo ama de llave a nadie. Simplemente que una llamada me cuesta. Nada. Cuando papi tenía chavo, todo el mundo venía para acá. Ah, tengo chavo para gasolina. Ah, estoy enfermo. Ah, para eso sí, valiera. diera. Que duele. Cuando tú te quieres pintar, te lo grande, que es grande. No, no, porque estoy, estoy en diablar. estoy en diabla, no, estoy en diablar. Cuatro meses y una semana. Ajá, Ahora quieren explotar, que exploten. No, no, no, no. Mira, te damos la ropa. Te damos la ropa. Te They're confused. Oye, es estudiar tiene la pero realmente creo que tengo pero no tiene la No la cerveza. que la cerveza. No No No No No Bueno, que me Adiós. Adiós you awesome. that was so En abril, en this is what you wants to him Obrigado. Okay. <laughs> É, <coughs> eu Bien. <coughs> <coughs> Yeah. <laughs> E <coughs> ¿Verdad? Huh? you <laughs> I no te know a I Ay. Sí. Bueno, ahora dio. 有没有 Mira, mira. el de mí, el de la foto, que está con el gorrito sí, lo único que me gusta es el gorrito Gato ahí, lloreta. Esta es la casa de los gatos. Ahí dicen gatos, porque tengo muchos gatos. ¿Qué es ¿Cómo está? bien, es ¿Cómo está bien ¿Solo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 is yeah. Thank you. Exatamente. Cheribones, ¿Ah? Cheribones, tiene que ser Wichi, que creo que ya tiene un acelerador preparado. de ahora enero, como o ter Não, porque como eu me Cristiano se le la se va la Ya, el único que está, está, está, está, está, está, está, está, está, está, está, está, está, está, está, está, entra acá. A ver, ¿qué onda? Cari no pasa trabajo. Eh, eh, eh, ¿Por ahí el uno que a te No,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 A gente vai fazer uma pergunta para a gente. Então, vamos fazer uma pergunta para a gente. O que é que Oh, uh my -huh. Cuando fuera la